Con ustedes, la palabra más temida en cualquier proyecto. No te imaginas la cantidad de sueños rotos que abarcan estas 11 letras. Pocos salen victoriosos de este proceso y esa excepción es el tema de hoy. El día que la gente correcta estuvo en el lugar correcto para salvar al creador de una obra a punto de fracasar. Colliro tiene un compromiso contigo el día de hoy. Contarte una de las anécdotas más interesantes en el negocio del anime y manga. Un relato que demuestra que el destino tiene la última palabra. Una historia poco conocida, pero que vale la pena conocer. Una cancelación exitosa. El caso Trigon. Febrero del 1995. El anime y manga comienza a ser internacional, pero hay malas noticias. Dos de las mejores franquicias de la época, Juju Hakusho y Dragon Ball Z, estaban a punto de terminar, dejando al shonen sin representante durante cinco largos años. En esos cinco años, el negocio cambió. Era el fin de la época dorada y las revistas que apoyaban los nuevos proyectos empiezan a quebrar. Una de estas revistas... Shonen Captain, que estaba a punto de cumplir sus 10 años en la industria, buscaba una persona capaz de sacarlos de su inminente quiebra. En ese momento, un publicista que trabajaba en la revista que les acabo de mencionar, informa a su jefe que un amigo suyo desea trabajar con ellos. De nombre Yasuhiro Naito, un mangaka con gran talento en el dibujo y grandes fracasos en la revista más famosa de Japón, Shonen Jump con pocas esperanzas y nada que perder, deciden publicar la obra en la que Yoshihiro ha estado trabajando. Trigon, poca idea tenían los directores de la revista que un vendedor de bienes raíces de 28 años levantaría a Shonen Captain con una obra que sobrevivió el paso del tiempo. Su obra era la más leída por todas las exhibidas en la revista y de a poco se hizo popular en el público en general, Solo faltaba el gran salto, una adaptación al anime. Trigon es un manga que rinde tributo a todas las obras de la década pasada, los ochentas, pero con una historia totalmente propia. Bash estampida, tiene lo que desean muchos, vida eterna, pero no tiene paz. Es una máquina destructiva dominada por Knives, su hermano, que vive para hacer la vida imposible de todo el que busca la libertad. Diferente, un guión único, personajes interesantes, todo parecía listo para dar el gran paso. Lástima que esos dos años de trabajo no fueron suficientes para saborear la gloria. A pesar de sus ventas, Shonen Captain económicamente era un edificio construido encima de unas ruinas. El éxito trae gastos que si no tienes una base económica para sobrevivir a ellos, te resulta imposible mantenerlo. Así, en el 1997, la editorial deja de emitir la revista y el manga que le dio de comer en sus últimos años fue cancelado. Yasuhiro veía como su meta se iba deshaciendo en sus manos luego de trabajar en ella durante dos largos años. Y es aquí donde somos testigos de algo increíble. 1998 Madhouse TV, el estudio encargado de producir un anime para los Juegos Olímpicos de Barcelona, se le entregó varios proyectos sacados de revistas que habían sido descontinuadas. La oferta era tentadora, hacer la adaptación al anime de una obra para ser estrenada en Oral Swim, y si lograba agradar lo suficiente, era probable que la franquicia escalara a el canal más exitoso de la década, Cartoon Network. Una obra cancelada fue elegida para competir en dos de los canales más populares del año, y posiblemente compartir plataforma con Johnny Bravo, Coraje el perro cobarde, Las chicas superpoderosas. Así, la obra de Yasuhiro se volvió al contendiente número 3 para ser de las primeras adaptaciones japonesas en el canal que marcaría toda una generación. Los otros dos, Dragon Ball Z y Juju Hakusho, que a pesar de haber terminado hace más de tres años estaban a punto de ser traducidas para estrenarse en latinoamérica pero había un problema cada una de estas franquicias debía estar finalizada y al ofrecer sus servicios a shonen captain el creador de trigon no podía hacer algo al respecto porque su obra al igual que todas las que estaban ahí le pertenecían ahora a shonen Gohosha, la revista que compró trigon y que tiene negociaciones con el estudio que adaptará la obra. En esta que parecía la segunda caída, el destino demostró tener la última palabra. La persona correcta en el día de hoy es Satoshi Nishimura, director del estudio Madhouse. Decidió arriesgarse para cumplir la tan preciada meta que hoy muchas franquicias disfrutan, tener éxito fuera de Japón. Lo único que faltaba en TRIGON era el último capítulo. Un solo capítulo y a la vez el más importante. ¿Será capaz de hacerlo correctamente? Pues no solo eso. Perfeccionó los detalles de los 26 capítulos y creó desde cero el capítulo 26. Yasuhiro fue ayudado sin saberlo por uno de los mejores directores de la década. Con más de 30 años no perdió la esperanza y el destino lo recompensó con la persona adecuada lo recompensó con un tesoro ocho años más tarde el anime fue publicado y mantuvo al público atento en sus 26 capítulos suficientes para ocupar un espacio en la memoria de los fanáticos al igual que Yasuhiro Satoshi ocupó un espacio en la cultura japonesa años después con uno de los mejores animes deportivos en toda la historia y sobre todo, demostró ser más honesto que talentoso. Porque aunque arregló la mayoría de episodios y finalizó la obra, los derechos de autor fueron compartidos a un japonés de 38 años, ex vendedor de apartamentos, Yasuhiro Naito, creador de Trigon. Una cancelación exitosa. Nos vemos el próximo sábado. Cuídate.